Tony Trishka y vamos a tocar un tema que realmente yo no lo hago como en la tabulatura, en la tabulatura está la página 187, ¿vale? eh, el libro como me imagino ya lo tendréis, pues le, le echáis vistacito. Eh, yo realmente no lo toco tal como aparece aquí, eh, tengo un, una especie de combinación de versiones de otras tabulaturas y bueno es muy parecido pero no es exactamente igual, entonces este, esto, por supuesto, puede servir de... bueno puede servir, vamos, eh, lo va a tocar, o lo va a expresar muchísimo mejor que lo puedo hacer yo. Pero eh, la versión esta que toco yo, pues tiene una serie de variaciones que son bastante chulas, que no aparecen aquí, y que podréis echarle un vistacillo. Bueno, eh, no me voy a enrollar mucho más con la introducción, eh, ver el vídeo y espero que os sea útil. Bueno, hay un par de diferencias eh, en cuanto a como yo lo toco y la, y la tabulatura que, que tenemos aquí en la página 187 entonces podéis usar una u otra como salga de los mismísimos en concreto lo que pone aquí es vale, esto es lo que pone aquí y yo lo hago de otra manera, yo tengo mi entrada es así, es de otra tabulatura, que creo que también es de Tony Trishka, no la tengo la tengo memorizada entonces voy a hablar un poco de memoria Entonces lo que yo hago es Vale, en vez de Yo hago Que es Quinta al aire Primera en el cuarto Quinta al aire otra vez Quinta al aire otra vez eh, Primera en el séptimo y remato con la primera de aire esta es una opción la otra opción que hago en la repetición que es que es básicamente lo mismo vale esto es un, un tresillo eh, esto está un poquito desafinado bastante pero para ser un pueblo es lo que hay esto sería traste séptimo de la tercera traste quinto de la mmm, de la segunda traste cuarto de la primera y acabo en la prim con la quinta al aire ¿Vale? ya sea como son entradas posibles o la que pone aquí ¿Vale? la que más os guste eh, lo demás ya si sí es igual o prácticamente igual entonces y ahora hago segunda al aire, eh, tercera en el quinto, prim quinta, primera en el aire, eh, segunda en el quinto, eh, segunda al aire, primera al aire, y ahora me voy al traste 7 de la primera, traste 7 de la segunda, quinta al aire, ahora me voy a ir al traste 10 de la segunda, y al traste primero de la traste primero, traste noveno de la primera. Lo hago dos veces, un forward roll. Ahora tengo que pulsar con el pulgar el traste décimo de la quinta. Estos son forward. Y aquí voy a cambiar de rol, voy a ir hacia atrás ahora. El décimo. ¿Vale? Y ahora hago 9 10. Quinta la y ahora hago otra vez el forward y remato con la quinta al aire y eh, la segunda en el décimo. Yo creo que yo no hago dos veces esto en la segunda vez. Yo creo que yo hago esto así, ¿vale? pero creo que realmente sería así, ¿vale? o sea, así, ¿vale? Bueno, he parado porque me estaba equivocando, estaba, había entrado un bucle y no era capaz de salir entonces, habíamos llegado aquí traste 11 traste 10 traste 9 y hacíamos 9 perdón 11 10 quinta en el 10 también ahora eh, la primera en el 9 como habíamos mantenido esta postura le dábamos a la, a la, a la segunda en el 10, traste 10 y ahora quinta al aire y primera al aire Y eh, mientras está en las cuerdas resonando al aire me voy hacia el traste 5 y hago... Hago 5 en el traste 2, perdón 5 en el traste 2. La segunda en el traste 5, tercera en el traste 5, eh, eh, primera al aire. Este es el bucle que había entrado antes. Ahora vuelvo a repetir un poco la figurilla que hacíamos al principio. Eh, me sigo manteniendo en el quinto traste, tercera cuerda. Segunda al aire. Vuelvo a poner la tercera en el quinto traste. Primera al aire. Segunda en el quinto. Y ahora ya al aire. Segunda al aire. Y ahora un trocito de escala melódica de sol y ahora, eh, corto de nuevo porque entra un bucle en un, eh, volvemos a un trocito de escala melódica estamos aquí quinta al aire eh, segunda en el décimo en primera en el noveno y ahora dos veces en el traste 12 de la primera, eh, 12 de la segunda, quinta al aire, segunda en el décimo, eh, décimo primera en el nueve, quinta al aire. Séptima, prim, primera que séptima, eh, segunda la séptima, en el séptimo, y remato con la quinta al aire. Repito. Un poquito más. Bueno, y la segunda parte es un poquito más fácil, ¿vale? Hago quinta al aire, y ahora la segunda y la primera, la primera y la segunda en el 12, en el traste 12 repito y ahora voy a poner lo que sería un do me voy a ir pero, eh, esto sería un do digamos arriba y lo que lo voy a poner es simplemente el intervalo vale, el double stop que tengo la, la segunda en el 11, en el 13 perdón y la primera en el 14 Y hago la misma figura rítmica. Y ahora voy a hacer un roll. Esto es Sol, ¿vale? Esto es Sol. Estas dos notas del acorde de Sol, simplemente a partir de completamente el traste 15 y 17. Esto es forward. Y ahora, esto es sol y esto es sol también. ¿Vale? Otra, es un, otro intervalo, pero es sol. Y ahora voy a poner otro sol. Tengo los tres intervalos de sol. Sol, sol, sol. ¿Vale? En este caso es 8, 9. ¿Vale? Y ahora roll forward. Backward, forward, y remato en un Re, que sería traste 7 de la segunda, traste 7 de la primera. Y ahora finalizo con la misma figurilla que teníamos al finalizar la parte A. Aire en la quinta, eh, segunda en el décimo, eh, primera en el noveno, eh, primera en el doce, segunda en el doce, un forward y un backward. Y remato con la quinta al aire. Esta sería la primera vez que lo hago. La segunda vez que lo hago, lo hago con, con roll, ¿vale? Y hago. Forward, backward. Y voy avanzando cromáticamente. Esto es... Eh, 10... Perdón, 12-12, luego... 12-13, luego... Eh, 13-14, luego 14-14, y el remate es igual. Entonces esta parte... start. De los tomates, Ea, pues a ver si le sacáis esto partido. Las 2 y 10, no sé si me va a dar tiempo a montarlo ya hoy. Lo montaré mañana, pero bueno, aquí está.